Hola y muy buenos días, Irene, encantada de tenerte conmigo hoy para esta charla sobre el futuro de muchas cosas, de los datos, de los viajes, de, de la tecnología. Um, Irene, para los que nos escuchen, um, cuéntame un poquito de ti, de quién eres, de cuál es tu rol y tu empresa que has fundado, que se llama Bevisa. Hola Cristiane, muchas gracias por invitarme. Eh, encantada de, de verte de nuevo. Pues, pues bien, como tú has dicho, soy una de las fundadoras y CEO de, de Wevisa, que es eh, la empresa que el pasado año sacó al mercado el primer RMS eh, desarrollado por y para hoteles vacacionales. Al final los hoteles vacacionales eh, no tienen nada que ver con un hotel urbano y el resto de RMS que son... Muy potentes, pero es verdad que las casuísticas como la turoperación, la temporalidad de los hoteles o las garantías no son capaces de manejarla como un hotelero necesita que se maneje. Es por eso que mi experiencia en cadenas hoteleras españolas vacacionales detecté esta necesidad y en plena pandemia, en el año 2020, fundamos la empresa eh, para sacar al mercado Wavecat un RMS diferente? Un RMS diferente y un RMS vacacional, como tú has dicho, para nuestros hoteles aquí en España fundamentales, que hay un montón de hoteles vacacionales. Um, cuando hablamos de RMS, Irene, pues yo pienso en pues, optimización de precio a futuro, uh, estoy pensando en, en focas, uh, pronósticos, etcétera. Entonces, Um, tú empezaste tu empresa en medio de una pandemia, ¿no? Entonces, cuando tú piensas en, en digamos, los retos que hay en una pandemia, pues, a nivel de hacer un focus, a nivel de estimar cuál tendría que ser nuestro precio, ¿cuáles eran los, los retos que os habéis enfrentado? Pues, justamente sacando un RMS en ese momento. Muy, muy buena pregunta, desde luego. Sin duda, el mayor, el mayor vamos, challenge que hemos tenido, el mayor reto ha sido la inestabilidad de las reservas. Había caídas brutales de cancelaciones de reservas, entradas brutales de pickups de reservas. Eh, podrías estar a un, a un jueves para el fin de semana a un 20% de ocupación, al día siguiente te entraban 40 puntos y te quedabas al 60%. Para esto es muy difícil gestionar el personal, es muy difícil gestionar los precios, es muy difícil hacer cualquier tipo de, de previsión de nada. En cualquier plataforma intenta hacer una recomendación de precios con esa situación tan inestable y no puede. No hay un patrón de comportamiento común histórico que le permita al software seguir una línea, seguir un, un camino. Y aparte de todo esto, había muchos muchos hoteleros que tenían muchísimo miedo a subir los precios porque eran conscientes que tenían como una demanda ficticia, la demanda fluctuaba muchísimo, entonces una subida de precios casi siempre estaba acompañada de una bajada de precios y salía el fenómeno de la montaña rusa de precios o los dientes de sierra que hay otras personas que le llaman subidas y bajadas de precios sin ningún control que al final hacen perder un poco el posicionamiento de tu producto. Muchísima inestabilidad, escucho, eh, inseguridad, seguro también por parte del, del hotelero. Um, entonces, um, mi, poco curiosidad, has mencionado datos históricos, ¿no? Que ya no servían, ¿no? Es como el dato histórico suele ser uno de los datos como más importantes para un RMS a, a la hora de establecer un precio, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis trabajado con, con, con esto? Pues, ¿cómo, cómo, ¿qué habéis hecho para superar este este reto y, y ser capaces de ayudar a vuestros clientes a, a tener esta estrategia, y esas recomendaciones bien? Pues básicamente lo que hicimos fue dos cosas. La primera de todo era coger esos datos históricos y tirarlos a la basura, es decir, ignorar completamente los patrones de, de comportamiento considerados normales durante toda la historia. Ya desde el minuto uno, porque sabíamos que en el año 2020-2021 no, bueno, en principio pensábamos que se hizo 2020, pero luego también 2021 no se iban a poder utilizar. Y comenzamos a construir nuevos patrones de comportamiento y haciendo un forecast y unas curvas de llenado de, del algoritmo, de las predicciones del algoritmo, basadas en comportamientos recientes. Es decir, cómo estaban siendo las reservas las últimas semanas, los últimos días, los últimos meses. Y a esto. Añadimos impactar directamente las caídas de los mercados en el algoritmo y esto hacía que eh, las recomendaciones del algoritmo fueran bastante dinámicas y acertadas. La segunda sin duda que dio la guinda del pastel fue incorporar eh, la demanda del mercado directamente en el, en el algoritmo como un factor básico para medir la elasticidad del precio y evitar que el hotelero subiera y bajara sin control. Eh, sin duda, estos dos factores hicieron que nuestros forecasts fueran bastante accuracy, porque es como la obsesión que el forecast tiene que ser accuracy. Era una época de bastante inestabilidad, eh, evidentemente la accuracy de una situación normal de un forecast a esta situación no tenía nada que ver, pero digamos que con estos nuevos parámetros se asemejaba bastante a una situación de accuracy histórica. Pues muy bien, muy interesante. Eh, pues eh, demand AI, pues los datos de, de demanda, los datos de demanda futura, pues esto es el tema nuestro en Red ¿no? Con demand AI. Eh, nosotros también nos encontramos en la pandemia con, con, con los mismos pain points, como los llamamos, que tenía toda la industria, ¿no? De no saber, pues, el futuro, cómo va a ser, ¿no? Cómo, cómo va a cambiar la demanda, cómo va a ser la demanda, quién puede viajar, quién no puede viajar, etcétera. Y pues eh, sacamos esta eh, herramienta nueva que da un pronóstico, un pronóstico de demanda futura. ¿vale? Entonces, yo recuerdo, Irene, tú y yo en algún momento hablamos por primera vez de demand AI. Entonces, me interesa saber qué pensaste cuando, cuando yo te conté demand AI, pues pronóstico de demanda futura, pues te interesaría tener este dato. ¿Qué has pensado? Pues yo recuerdo ese momento cuando hacía 10 o meses me, me comentaste de Demand AI y sinceramente al principio estaba un poquito, eh, digamos, no preocupada, pero sí realmente no tenía claro hasta qué punto esa información podría ser certera, tendría certeza o cómo podría impactar en el software sobre todo. Pero eh, estaba, tenía claro que, como todos mis clientes, utilizaban todos los datos del Shopper de Optima y veía que los datos eran sólidos, que eran unos datos buenos. Tenía claro que el dato iba a ser bueno. Pero sin duda me sorprendió mucho. Cuando incorporamos el dato... Era más como dato. usarlo, ¿no? sí. Era más como usar el dato, sí, sí. Es, exacto. Y cuando realmente encontramos el key point donde usar ese dato, que fue en el algoritmo, como un termómetro, digamos, eh, Realmente mmm, fue increíble porque veíamos que tenía una cura así altísima, que ahorraba muchísimo tiempo a los, a los usuarios, que veíamos que lo que nosotros mirábamos eh, haciendo búsquedas a mano de mercados caídos o de vuelos que llegaban, pues realmente esa información toda la estábamos obteniendo de Demand AI y era correcta y era veraz. Entonces fue como un... Un punto y aparte, y a partir de ahí incorporamos toda la información en el business intelligence para que el cliente pudiera ver de qué mercados llegaba eh, pues llegaban los vuelos, de qué mercados llegaba la gente, hacer campañas hacia esos mercados que estaban en ese momento emergentes. Luego el, el poder ver cómo está la demanda, cómo está la demanda versus la semana pasada, sin duda es, eh, es impresionante, la verdad. Muy bien. Entonces, por un lado lo tenéis dentro del algoritmo que os ayuda a, a entender, pues, um, um, cuál va a ser la demanda y, has um, pues, dicho mucho, mantener precios muchas veces, ¿no? Porque sí, antes, pues, habrá es pues, esa seguridad y tal, o saber, pues, Uh, cómo mejor optimizar los precios en cada momento. Y por otro lado, tenéis como un BI, ¿verdad? Que no tenéis solo datos de demanda AI, pero también tenéis estos datos sobre mercados Correcto. de origen, sobre cómo cambia demanda de una semana a otra, o de un mes a otro, ¿no? Y entonces, esos son los datos que, que, que interesan a vuestro cliente. Genial. Y a nivel de outcome, de resultados, pues tú, tú has visto el antes y el después incorporar estos datos. Uh, ¿Qué diferencia hay? Para Sin duda, clientes. los beneficios que, que hemos encontrado, es para mí más importante, es tener unos mayores ingresos. Y esto se consigue al final eh, siendo proactivo y no reactivo a, a la situación que había. Es decir, que te permita tener una herramienta que te permita saber de antemano eh, qué hacer y no actuar de manera reactiva cuando ya ha pasado la situación. Y esto para mí, aparte de mejores ingresos, que es lo que todo el mundo busca, se traduce también en una consistencia de precios que hace que el hotel o los hoteles en, en cuestión pues tengan un posicionamiento en el mercado. Los clientes dicen, pues mira, yo sé que este hotel nunca baja precios porque va siempre hacia arriba y no tiene montañas rusas o, por ejemplo, otra cosa que para mí es muy importante, que elimina tareas manuales que los usuarios tenían que hacer para ver cómo estaban los mercados, venga buscando en 200 páginas web, rellenando un Excel. Al final todo esto lo tienes, el dato lo tienes directamente. Y la gran cantidad de información que tienes de los mercados. Ahora los mercados se han convertido como en el key focus de todo el mundo y todo el mundo está obsesionado con ver qué pasa en los diferentes mercados para saber cómo va su hotel. Entonces, toda esta información... Al final es menos tiempo y más y más ingresos. ¿Tú crees que um, mirar datos futuros es la nueva tendencia en el 2022? Sin duda, sin duda la, la, la tendencia va a ser mirar al futuro, eh, mirar muchísimas tendencias de mercado que están surgiendo porque hemos visto que ahora mismo la situación ya es completamente diferente. Se ha vendido un 2021 por un, un canal directo, unas otras con límites, y con cifras nunca vistas en la historia y entonces el, al final el, el hotelero tiene que mirar. ¿De dónde le va a venir? ¿De dónde le va a venir esa tendencia? Y utilizar este tipo de herramientas para poder saber hacia dónde tiene que enfocar su negocio. De cosas tan simples, desde el precio hasta preparar un desayuno para un mercado concreto. Claro, y optimizar muchísimo más no solo durante una pandemia, ¿no? sino en general también. Correcto. En las situaciones la la normales normal. también pasan esas cosas, que hay el pico porque tal, porque tal otro. no es Como siempre hay motivos por... Por tener eh, tendencias... La gente se centró mucho en, en, históricamente en que las cosas iban muy bien, en los hoteles iban muy bien y no era necesaria esta proactividad, pero ahora que las cosas eh, se pusieron al límite de los, de los inframundos, ¿no? de, las, de las peores situaciones que se podían dar y el sector turístico es un sector especialmente castigado, pues creo que ha cambiado la mentalidad ¿no? y, y esto hace cambiar tendencias y que la gente va a trabajar y va a buscar información y siempre va mucho más dinámica en sus precios, mejorando sus ingresos para obtener lo máximo posible en el momento eh, futuro. Pues muchísimas gracias por estar conmigo hoy y contarnos un poco de, de tu empresa y de cómo estáis utilizando estos datos de demand AI de Rate Gain. Um, nos encanta colaborar con vosotros eh, y esperamos que podamos ayudar a seguir optimizando eh, precios, eh, focas y todo para vuestros clientes. Um, y bueno, y, y escuchar mucho más de casos de éxito en un futuro. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Muchísimas gracias, Cristiane. Un placer. Un placer.